You ready, the <laughs> <laughs> <laughs> Se está tirando un cumbión, boludo Es clave, hermano, clave, clave Mira, ponerle una cumbia Guapo, guapo, besame Basta, basta, basta, basta ¡Coge, hijo! ¡Coge! ¡Coge por tu alma! Oye, ¿y vinieron todos tus amigos? Oye, ¿y vinieron todos los que querías que vinieran? Sí. Oh, ¿Y también vinieron los que no querías que vinieran, pero vinieron? Sí. Oye, ¿y todos te trajeron regalo? Sí. Oye, ¿y alguien vino que no te trajo regalo? Sí.